chicos felices fiestas en estos diarios voy a hablar de la navidad y de la noche buena, y también de lo que vi en la plaza el otro día bueno hablamos de todo en la segunda parte Bueno, espero que estéis pasando muy bien estas Navidades. Nosotros sí. Nosotros sí. Y bueno, hemos tenido la Nochebuena. Hemos tenido la, la cena de la Nochebuena. Y vamos a ver eh, momentos. Eh, Meceres y eh, Cintia nos van a explicar un poco de lo que han preparado, lo que habían preparado eh, para la cena, ¿vale? Y yo también. Y también os voy a dar eh, un momento que vivimos en, en el centro de Alcazar cuando enfrente de la iglesia toda la gente se juntó para cantar villancicos con guitarras. Había tres personas con guitarras y, y todo el pueblo allí cantando y, y fue tan bonito el momento, tan bonito, tan... Eh, auténtico el momento es lo que sí porque sabes hoy con los móviles con la televisión y todo vemos todo a través de una pantalla pero cuando algo ocurre enfrente de ti sabes y, y en vivo y tan de, de forma natural y inocente es muy bonito y me encantó. Entonces, os dejo primero lo que vimos en el casar y luego eh, un discurso sobre la cena de la noche vieja. Vale, hasta luego chicos. Eh... The singing carols outside, outside of the church. Isn't that lovely? And then from at the building. Cintia. Hola Gordon. Cintia, esta noche es? Noche, esta noche es Nochebuena. Nochebuena. Nochebuena. Sí. Eh, entonces, Cintia, eh, vamos a celebrar la noche con la familia. Sí. ¿Qué has preparado tú? Pues yo he preparado una crema de verduras. Crema de verduras, sí. ¿Sí? Y, y también, aunque ah, lleva por sí. cierto la crema. Pues lleva chiribías, lleva zanahoria, lleva puerro, lleva cebolla, lleva. ¿Qué más? Eh, mantequilla. Ah. Eh, ¿Lleva ajo o no? No, no lleva no. ajo. Eh, celery, que no me acuerdo cómo se dice celery. Eh, apio. Apio, lleva sí, apiojo. sí. Eh, ¿Qué más? Eh, y luego lleva ya el, el caldo. Hola Mercedes. Hola Gordon, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, eh, eh, has preparado algo, ¿no? Para la cena de esta noche. Sí. ¿Qué has preparado? Mira, la verdad que este año he preparado poca cosa porque no estaba, no estaba yo en condiciones. Pero voy a explicar un poco lo que, lo que he hecho. Es muy poquito. Normalmente hago carne, hago pescado, preparo alguna otra alguna crema y fin. Pero esta vez solamente he hecho patatas al horno y cordero asado que a José le encanta, le gusta comer cordero. Cordero. Entonces, mirad. Estas son las patatas al horno que van, llevan solamente lo que es la patata y cebolla, mucha sí. cebolla. Ajá. Entonces, luego le echas un poquito de sal, un poquito de aceite, si te gusta, sí, y al horno, hasta que se hagan. Y están riquísimas. Entonces se llaman eh, láminas, ¿verdad? Láminas de patatas y al horno. ¡Qué rico. Esto, esto le va bien a una carne, a un pescado y a cualquier cosa que tú que quieras hacer, a un solomillo, a un entrecot a lo que sea. Es un es, un, es un condimento, o sea, vamos, sensacional y está riquísimo. Sí. Hola, Gordon. Hola, Cintia. Bueno, Gordon, hoy es el día 24 de diciembre. Correcto. Y te ha tocado preparar algo para la cena de hoy, ¿no? Sí, también. Eh, bueno, los dos hemos estado toda la tarde en danés. Espera, estoy grabando. <risa> <risa> me has dejado una mancha. Eh, eh, hemos estado preparando cosas. Esta noche yo preparo un mm, sundae de el ¿vale? Porque a mi familia le, también le, le, le gusta. He preparado, tengo patatas, todo asado, ¿eh? todo asado en el horno. Patatas, batata, eh, cebolla, eh, puerro, eh, ajo y ¿qué más allí? Bueno, eso. Zanahoria, ¿no? También. Zanahoria, también. También voy a hacer un puré de patatas. También un gravy, claro que gravy de toda la vida. Y voy a preparar Yorkshire puddings. Y los Yorkshires, por, por, por narices, si iba a decir otra cosa, sí, sí, sí. tienen que subir. Subirse al máximo. Eh, y también he hecho bolitas de stuffing. Que son las bolitas de Gordon Dicen que mis bolitas las son las de bolitas más sabrosas eh, del año ¿Vale? Así que, bueno, luego vamos a ver a la familia Y luego también has preparado un postre, ¿no? A ver, he preparado... A ver, es que vi el otro día un healthy Snickers bar Así sí. que no sé cómo va a quedar Pero bueno, eh, solamente era... Eh, eran dátiles con eh, mantequilla de cacahuete ajá, eh, Almendra, pero no, es, no no sé cómo se llama Es como un piquen o algo así Ah, oh, piquen, sí, piquen eh, uh -huh. Y chocolate Chocolate encima, ¿no? Y un poco de sal, sal gorda Muy bien Ya está Pero no sé cómo ha quedado eso, no sé, nunca, no, nunca lo he hecho Es nuevo Qué bien Vale, entonces, y a ver, son las... ¿Seis, tus padres y tu hermana va, van a llegar a qué hora? Mis padres y mi hermana salen supuestamente ahora de casa, entonces estarán aquí en 45 minutos más o menos. Vale, pues muy y bien. Eso, muy bien, a muchas gracias, Cintia. Sí, vale, muy bien. Y luego aquí he preparado, Gordon, el, el, el cordero que hay una paletilla y una pierna, ¿vale? De, de cordero. Esto lleva ya, esto lleva su sal gorda su romero, su, sus sus especias, Ajá. ¿sabes? y un poquito de sal, Ajá. un poquito de vino, un poquito de agua, qué guay, y al horno. Sí. A ver, pierna entiendo y paletilla de Mira, de, esta de esta qué es parte, de... parte? Esta es la esta es la paletilla, la a a parte ver. la parte... ¿Qué parte esta, es que está está boca arriba. Esta es la paletilla. Adelante. Sí, y esta es, el, y este es el, la, la pierna. Pero, y luego están aquí los dos huesos de cada uno. ¿Adelante de, de, de, de qué parte? De de aquí. La par, la par. Ah, ah es vale. Es como si fuera medio cordero. Sí. Entonces, la paletilla es la parte de adelante y la pierna es la parte de atrás. Vale. ¿Vale? Ajá, ajá. Y ya está con sus especias, romero, en fin, un poquito de sal, vino, un poquito de agua para que no se seque y un poquito de aceite. Oh, muy bien. Lleva ajo también, yo le he un poquito de ajo sí. Hay gente que le echa mantequilla Y sí que me ha faltado hacerle Dejamos Una pincelada con un poquito de miel Para que brille ah, vale, sí, La gente sí, le echa sí, sí. miel Ajá. sabes Y luego ya queda muy brillante Ajá. Pero yo no se lo he dado Eso ya va a gustos Y ya está, bueno, esto es lo que, que vamos a Huele, huele muy bien Huele muy bien. Y todo para José y para ti, ¿no? no para José, para el que quiera, para Elena, yo comeré un poquito. En Muy bien. Muchas gracias, gracias, mi Muchas gracias, Muchas gracias.